Bueno, hay un tema fundamental y que se ha venido desarrollando últimamente y es un exceso de premio al perro y exceso de snacks. Entonces es importante siempre ser muy moderado con eso y ponerlos a trabajar por el premio. Son pequeñas cositas que se siente, que, que busque o que haga alguna cosa, pero que se ganen eso siempre que vuelan la comida, la saboreen y, y ahí sí Felipe, ¿por qué nos das un ejemplo, por ejemplo, de cómo se le enseña a sentar y cómo se le prende? Sí, la, la, la sentada pues ellos, ellos, ellos se saben sentar, entonces si, si tiene problemas, eh, jalo un poquito acá, la siento, la pongo a oler la comida y la premio, pero un poquito, yo no le estoy dando toda la galleta de una, ¿cierto? le damos un, un pedacito y acá se generan unos procesos muy importantes porque por ejemplo ella ahí me está respetando. Laika.